Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar haciendo un video hiper mega archi rápido Acá les voy a estar dejando sencillamente este código que es el código que me queda para lo que es el ZENLAC Para obtener el ZENLAC, eh, este tanque ligero de tier 8 británico, bien Y eh, lo podrán obtener con la tripulación al 100% durante 20 batallas Así que bueno, básicamente el código es este que estaban viendo ustedes, que está aquí arriba, aquí bueno, y que es ZenRend. Y bueno, DMF88B. Y faltan básicamente las letras que están abajo, hay que ponerlas eh, arriba. Desde luego que están en desorden. Será cuestión de ir probando, si sí, creo que es un desafío bastante sencillo, porque ustedes son gente muy muy inteligente Y estoy seguro que lo podrán resolver en menos de una hora, seguramente Pero bueno, eh, en el caso de que no puedan resolverlo, bueno, lo estaré diciendo el miércoles Pero bueno, yo creo que seguramente lo podrán resolver, ya que ustedes son muy muy brillantes Así que bueno amigos, básicamente eso es en lo que consiste el video de hoy Espero que se diviertan, que traten de sacar cuentas ahí, números Ir probando diferentes eh, diferentes opciones, alternativas podríamos decir Así que bueno, espero que puedan sacarlo Espero que sean felices y que no se les complique mucho Si se les complica, el día miércoles por la noche seguramente Tipo 9 y media, 10, más o menos por ahí estaré diciendo cuál es el código, pero bueno, ya digo, seguramente lo podrán sacar. Bueno, amiguitos, sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Esta vez se las puse un poquito más difícil. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.